Pues muy buenas, amigos, vengadores y vengadoras. Con la fuerza de 3.000 titanes, paridos por el mismísimo din vamos a jugar a este juego. Vale, lo ponemos en normal. Bienvenidos a Toxic Game Channel. Aquí no nos andamos con tonterías. se suponía que el templo de la estrella de Vanecén era inalcanzable para cualquiera que no conociera su ubicación secreta. y ha sido un sitio un refugio perfecto me ha traído un nuevo hogar una nueva familia y un nuevo objetivo en mi vida dicen que el templo fue construido para ofrecer a quien le desee una vida simple y de duro trabajo una vida de disciplina para el cuerpo y el espíritu aquí ya no era un soldado ni un instrumento ni un perro era un hermano y buscaba sabiduría al menos eso es lo que me dijeron y con mucho gusto lo okay. creí pero no es fácil cambiar a un hombre como yo. El entrenamiento físico me resultó fácil. Pero cuando llegó el momento de la meditación todavía podía escuchar los fantasmas de mi sangriento pasado ardiendo en mi cabeza. Soy un adicto. Como ves, pues hace un adicto viva 40 años resistiendo a la tentación y darle después solo una gota de su droga. Percibí que es por eso que esperaba no volver a escuchar otro disparo. Los monjes dicen que cuando meditas, debes impedir que tu pasado o los miedos del futuro afecten tu percepción del presente. Hoy es especialmente difícil no percibir el presente. Me ha gustado mucho. Ju, Ju, Ju. Wow, qué bueno. ¿Qué es ¿Lo puedo coger? Ah, qué bueno. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué sí. dices? ¿Qué haría esto? barriles, no se pueden destruir, Bueno, a ver, venga, a ver, otro enemigo ahí, ahí, ahí por la espalda, ahí, ahí, No vaya. eso te pasa por estar en lo que no, en lo que no tienes que estar, hombre, you, para se para estar para. Que no. o se está o no se está, en lo que se tiene que estar, si no, no se está, no, no se está, Si no habéis entendido, yo voy a coger otro de estos que, que antes ha venido muy bien. Ah, vale, LT, vale, muy vale. Ah, bueno, este pueblo. Oh, oh, oh. oh, me gusta, me encanta. Ah, y a este también, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? al o sea, te estabas haciendo loco. Este tío se estaba haciendo loco. Venga, no jodas, venga. Que no ha notado que han matado a su compañero. Ahí Eso es por vuestros amigos que he matado, pero que no habéis defendido. Los estoy vengando de mí mismo. A ver, esto, esto vale para algo. Poco. Venga, vamos a seguir para adelante, hombre. ¿Qué? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, qué, bueno. qué bueno. Qué bueno. Me acoges, anticcha. So no wow. chao Lin está cabreado, eh, wow. me ha roto toda la espalda. se No hay ningún palo más tampoco. Vaya, hombre. No, no que vienen ahí... Están quemados, ¿sí? entonces... Que recuperen mi vitalidad. ¿Cómo, cómo, cómo? Con esto. Uh... Ok. Que, que recupere la vitalidad. pergaminos Gracias. everything eso qué es He encontrado una tablet qué bien no sabía que había tablet en los monasterios chaulíes pero bueno Yo oh, Toma ya. No, no, que, nos vámonos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Que chabolín que pega tiros también. y te quema la cabeza cuando ahí. Es perfección ¡Wow! hemos pasado de nivel sí. <risa> bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera por aquí a ver que todavía, todavía aquí a este, a este. Oh, Así que amigos, vamos al siguiente juego este. Eso. Y por supuesto que no se nos olvide echar una partidita al Vampire Survivors, uno de los juegos que, que realmente lo ha estado petando durante todos estos días. Y con una justa razón, ahora lo vamos a ver, es muy sencillo. Yo me voy a coger a William Poe huevos Colgando y nos vamos a Capela Magna vamos ahí ya directamente aquí de ahí cogiendo vas ahí, más. y ahora un poquito de ajo ya para mataros a todas de ahí, tranquilamente con dos de ajo ya está la runa la runa por ahí que se vaya chocando con todo que vaya llevándose todo por delante esto está muy bien, la orbe magnética. Intentemos no olvidarnos de los que quedan atrás. Eh, mira, varita mágica también. También tirará proyectiles de varita mágica. nos pregunte por ejemplo ahora venga una también de agua bendita tienen ahí también botellas de agua bendita ya sabéis bueno, vamos a petarlo ahí todo bien vamos a hacer las armas que vamos a buscar a ver tenemos esto que aumenta la salud un 20% Más aún todavía si cabe el duplicador por supuesto esto hace que haya, haya más proyectiles se multiplican los proyectiles que lanza bien a ver el, el cuchillo venga también que lance cuchillo ahí. violencia es que nadie ha pensado en los niños pues no o bueno si sí. a los niños les encanta matar bichos de ellos. ajo nivel 3 ya me están viniendo vampiros muy grandes ¿eh? ya Hostia, tengo ganas de ver la película de Harry Potter a nivel 4 ¿eh? tengo ganas de ver la película de Harry Potter pero no sé si ver la del príncipe mestizo que, que a mí en mi opinión es una gran película y eh, eh, lo hemos puesto a nivel 2 eh, o sea que ya estamos ya estamos ahí y por cierto vamos a tener que ir recogiendo la, las gemas que se nos ha quedado un poquito por el camino estamos ahí aumenta otro 20% el, el, la salud pues perfecto está dejando ahí, es que nos viene muy bien tener el orden magnético bien sabéis porque incluso contra si lo podéis matar así a los bichos a los, todos los enemigos los podéis matar sin tener que tocarlo mejor porque ya el orden magnético ya mira ahora vamos a poner un poquito de corazón ahí a la cosa pero me entendéis si no tenéis que acercar mucho al enemigo mejor simplemente que la que, que las gemas acudan a ustedes y ya está pues, ajo nivel 5 Vamos a buscar un, un candelabro. En vez de el ajo, vamos a buscar esto va a provocar ahí está muy bien. Oh, qué bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. adecuado muy adecuado para lo que... Porque a ver, esto se está liando, no sé si lo estáis viendo, pero a ver, tampoco me quiero morir. Ahí a la primera. Pero yo sé que por aquí tiene que haber... Ahí está, pero no tenía comida. Va, un pollo, ahí hay un pollo. Me voy a matar por un pollo. Buah, esto es eh, increíble, vamos a en potencia, hechizos. Creo que por ahí hay algo. Hay un... ¡Guau! ¡Wow! Un tesoro encontrado, ya, del tirón. Ya, más de las orbes. Mira, a ver te acercas y ya... ya no te tienes que acercar tampoco al enemigo ni a la potencia de hechizos más todavía. Potencia y los hechizos de eso es mucho mejor a recoger gemas como si estuviéramos en el sonic recogiendo anillas anillos, o anillas yo le llamaba anillas más que anillos. pero en verdad es anillo porque dan rings nos vamos William huevos colgando poe Oh, por ahí hay otro cofre por ahí hay otro cofre más salud aumenta la salud un 20% Candelabro, hombre, ¿En serio, ni uno, aquí tampoco. vaya recuperando energía mientras está ahí esquivando todo bien perfecto este candidato podría tener Viviendo pues aquí no hay vida. ¿Eh? Es que no había ninguno, eh. A ver, quitaos en anda. A ver, ustedes, ahí, arraigan ahí las bolitas oh, wow, uh, uh, uh, uh, uh, dejadme salir de ahí. Bueno, pues estamos en un juego de.. zombies bastante extraño. pero Ya veréis, ya veréis. Es un juego conocido ya, es un juego ya viejo conocido ya. La saga de Sky High. nueva a partir en medio. Vale, no tenemos nada que hacer pues eh, medio, eh, extraño, sí, no. no, sé si están todas desbloqueadas no, to a no, no, por unos unos días de negocio no, a a hacer un viaje corto ¿Por qué no hacerlo stuff. con estilo? Aquí tiene su llave, tal como solicitó. Le hemos reservado la mejor suite. Cuenta con unas vistas excelentes y lo último en tecnología de defensa biológica. Señorita, ¿para qué necesito defensa biológica en un maldito hotel? las cosas tienen que Casi ganada. Los confederados de No, Vaya un futuro más extraño. Pero no tenían idea de lo mal que se pondrían las cosas. Empleados en Europa, por favor, mantengan la calma y no salgan al exterior. Activen sus sistemas domésticos de defensa. Estimados huéspedes, les robamos que no abandonen sus habitaciones. Oh. ¡Wow! Uh. No funciona el 911, y del otro lado, algo horrible ahí detrás de mi puerta. el cacero, el cacero que viera por mí. Y por fin me atreví a salir, aquello era horrible. Pero prefería morir a manos de un mutante que sufrir lentamente al hambre. Todavía tengo esperanza, sé que salte de aquí. Bien. Un noble propósito de año nuevo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos lo básico. Vamos a bajar. Mira, tenemos un cuchillo así que podemos utilizarlo. el inventario el cuchillo equipar bueno, y ahora vamos a ir a por este que seguro que tiene algún ah, hombre, pues mira, tiene eh, tiene comidilla y cosas a ver qué podemos comer esto tiene que estar en mejor estado bueno, vamos a bajar el acceso está un poco jodido permítanme la expresión vaya, parece que hemos tenido suerte me siento tan afortunado oh, pero no hay monedas vaya papá, ¿dónde estás? llevo tres horas esperándote en la planta 89 Estoy cansada y asustada y tengo hambre. Planta 89. Espera, ¿yo tenía una hija? Pues, va no a que no. Hay que bajar, ¿sabes? Dios mío, hay mutantes. Hay mutantes ahí. ¡Suscríbete ¿Eh? y esto lo podemos a no sé si esto ya lo podemos utilizar planta 86 es que fija está muy muy muy bajo bueno vamos a ver este ¡Razo! ¡Razo! por aquí planta 86 ¿eh? yo creo que mi hija está muerta o sea directamente está muerta ha muerto este seguramente fue su último mensaje seguramente pero bueno voy a intentar ver su cada vez tanto 85 a lo mejor Sí Venga, güey. ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa! Y me mataron. Bien, hay muchas cosas que hay que explicar de este juego. Una, que comi al comienzo, venga, por el medio y te pones aquí dos cositas, por ejemplo esta, se entiende, que es para, has visto muchas películas de espía y puedes forzar cualquier cerradura esta por ejemplo eh, la de, esta del estómago ahora puedes com comer alimentos que estén en mal estado en fin después de seleccionarlo por ejemplo seleccionamos ahí esta está no sobrevivir nos cuenta la historia la historia no la podemos pasar por el arco de de, de la puerta de alcalá ya nosotros ya bajamos ya aquí ya como va eso del hambre de 0 a dos puntos y... tenemos un cuchillo ya así que lo vamos a poner y antes de nada volvamos otra vez aquí. Tenéis que entender la segunda parte porque ya veis que son 100 pisos con tres habitaciones. ¿vale? Pues aquí tendremos que montar algo, no digo yo. Pues tenemos armas, tenemos alimentos que ya podemos ir formando según vayamos descubriendo o elementos que servirán para construir otro tipo de cosas. Y aquí están las alas. Cada sala pues, sirve para una cosa, esta por ejemplo es para dormir, esta es para reduce las probabilidades de que abran la puerta, eh, esta es la cocina y este es eh, bueno, un banco de fabricación para poder hacer armas bastosas. Aquí tenemos el dictáfono, tenemos unos cuantos, unos cuantos audios. Cuando todo comenzó. Bueno, well, you know, losing the one you love, something disturbs me. Vale. Pues este juego eh, básicamente, pues, ¿qué iba a decir de este juego? Que, que es muy bueno. Entretenido, desde luego lo es. Y ahora vamos a pasar con otro juego. vamos a irnos a otro juego. Como no por supuesto nos aquí al Sonic Frontiers Preparado, vuelve cuando sea el momento. Wow, vuelve cuando sea el momento. Oh. Cuando será el momento, señora voz. bueno por dios oh dios pero pero qué maravilla de juego por dios qué más no, bueno, aquí quiero ver okay. lo que son mis veces para allá Sony. Ay, ay, ve. no sé cómo coño hace para. Bueno. Sí, bueno. Sí, pero voy a intentar otra vez, claro que sí. Ah, ahí no me ha dejado. Señor, estoy preparado ya Sensei, Sensei, estoy preparado. Creo que no. Sigue poniendo una X ahí, diciendo no. No estás preparado. Vaya hombre. Vuelve cuando sea el momento. Lo sabía Sensei, no soy digno de tu de tu conocimiento. Me voy. Con el turbo, eh, con el turbo me voy a ver. él desde luego es súper fiel a todos los sonidos ¿eh? que, que como le des mal oh, oh, oh, eso es que ellos están lanzando algo y no es palabras de cariño ni... voy a pasar de ti Vamos a ver, ¿Qué pasa aquí? dos corazones de eso ¿eh? que bueno hermoso hermoso el juego de verdad yo estoy flipando con el juego de verdad este juego merece mucho merece mucho más que el hate de un montón de idiotas hombres y mujeres que bueno. idiota puede ser cualquiera no Mira, vamos a matar a un ninja <risas> difícil ¿eh? Eh, luchar no, no veo nada ¿eh? oh. que no veo ni por dónde me está apareciendo pero bueno vamos voy a, ir a, ir a un sitio porque yo he decidido eh, he decidido una cosa tú por lo menos vas a morir tú vas a morir ya con eso yo me quedo yo contento nos quedamos todos contentos ya veremos a ver qué, qué es lo que nos amigos este es sonic frontiers un juego como veis increíble enorme una cantidad de cosas que hacer verdad bueno. Ya por probarlo, digo. Ah, no, no me deja. Hay anillas por todos lados. Y bueno. Y también hay enemigos bastante difíciles. Bueno. Aquí, por aquí por aquí por aquí por aquí lo veis lo conseguimos hostia el mapa tiene que ser enorme el mapa, el mapa tiene que ser enorme bueno amigos eh, lo dejamos aquí la verdad es que como he dicho eh, este juego me están cantando así que nos vemos en el próximo Toxic king chanel hasta la próxima amigos de vuestro amigo Tox gamer y por supuesto y qué decir de nuestro amigo el hizo sony Hasta la vista.